Antes de nada voy a presentarme. Este que veis aquí soy yo. Me encanta la naturaleza, el surf, el skate y sobre todo viajar con mi cámara a todos lados. Estas son las razones por las que ahora estoy subido en un coche haciendo un road trip por Australia. El pecho, Reza ahí. ¿Qué eso? Oh. Se comió un taco, <risa> oye.